a todos y bienvenidos a Danse, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las desafines a ella. El día de hoy veremos operaciones básicas como son las sumas y las restas. En esta clase veremos cómo organizar los sumandos para desarrollar de forma adecuada las sumas, cómo desarrollar los restos de dos números y por último ejemplos de sumas y restas. No siendo más, comencemos. Definamos las sumas. Para sumas se deben organizar los sumandos. Esto permite que las sumas se puedan desarrollar de forma fácil, sin olvidar que lo que se lleve en la columna, ¿qué se está sumando? Veamos. Tenemos, todos estos se consideran sumandos, ya que son los términos los cuales se van a sumar. Entonces, cada uno de estos términos se llama sumandos. Bien, miremos qué pasa en las restas. Ahora en las restas, para efectuar restas se debe tener en cuenta el cambio cuando el minuendo es mayor o menor al sustraendo. También, ¿qué pasa al cambiar de una columna a otra? Entonces tenemos estos números, la parte de arriba se llama minuendo y lo que estamos quitando se va a llamar sustraendo. Y el resultado se conoce como la diferencia de estos dos. Veamos ejemplos de desarrollo. Tenemos estos números y vamos a efectuar la siguiente suma. Entonces, como primera medida debemos organizarlos en orden. Entonces ponemos el 3, debajo vamos a poner 154. Miren que este último número debe coincidir con el número 3. De Igual forma para el 23, miren el 3, y así sucesivamente. Entonces 123, 1356 y van tomando la posición en el orden que se coloque. Tenemos 45 y por último el 8. Entonces, todos estos sumandos vamos a efectuar con la correspondiente suma. Entonces, primero vamos a irnos por esta columna, luego seguiremos con la siguiente y así sucesivamente. Empecemos con la primera. Vamos a efectuar esta suma. 3 más 4 da 7, más 3 daría 10, más 3 da 13, más 6 19 más 5 da 24 y 24 más 8 nos da 32 quiere decir que el número que iría acá es el 2 el último número y el 3 como lo estamos llevando lo vamos a poner en la parte de arriba este equivale al 32 Entonces este 3 lo ponemos arriba y va a quedar ahora como un nuevo sumando empezamos de nuevo 3 más 5 8 10, más 2, 12, 17, más 4 daría 21, o sea que este número es 1. Y el número 2 lo vamos a asignar a este lado. Seguimos, 2 más 1 nos da 3, 4 más 3, 7, no olvidemos si no hay nada, esto vale 0. Entonces acá vamos a tener el número 7. Y ahora pues no tenemos... Ningún número que sea por ejemplo 17 o 27, o sea que no hay necesidad de poner nada acá. Por último entonces nos va a quedar solamente el número 1, pues quedando la suma de 1712. Ese es el total de todos los sumandos. De esta manera vamos a ver un siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. 35681 más 4567, más 36782, más 642. Ponemos los números. No olvidemos organizarnos en orden. Quiere decir que estas columnas deben coincidir. Seguimos con la siguiente y por último 642. Ya teniendo todos los sumandos, podemos efectuar la suma. Comencemos. 1 más 7 nos da 8. 8 más 2 da 10. Y 10 más 2 nos da 12 quiere decir que llevamos 1 acá, ahora 1 más 8 nos da 9, 9 más 6 daría 15, 15 más 8, 23 más 4, 27, quiere decir que llevamos el número 2, 2 más 6 nos daría 8, 8 más 5 nos da 13, 13 más 7 nos da 20, más 6 nos daría 26. Ahora llevamos otra vez el número 2. 2 más 5, 7, más 4 nos da 11, más 6 nos da 17. Por último, nos queda solamente el número 1. 1 más 3, 4, más 3 nos da 7. Quiere decir que la suma total nos dio 77,672. Es el resultado de haber sumado estos 4 números. Vamos a ver ejemplos ahora aplicando la resta, ahora vamos a continuar con las restas, tenemos lo siguiente, 154 menos 23, ponemos el número 154 y debajo vamos a poner el 23, no olvidemos que este es el minuendo y este el sustraendo, ahora miremos que este número minuendo es mayor que el sustraendo, quiere decir el 3, ¿cuánto le falta el 3? para el 4, pues del 3 al 4 solamente le faltaría 1, pues 3 más 1 nos da 4, ahora 2, el 2 sigue siendo menor que el 5, entonces ¿cuánto le falta al 2 para llegar a 5? pues le faltaría 3 y pues si sumamos 2 más 3 nos tiene que dar 5, por último aquí no hay nada, quiere decir que esto es un 0, ¿cuánto hay del 0 al 1? pues solamente 1, quiere decir que la diferencia en estos dos números es 131. Este sería el resultado. Veamos, por último, un ejemplo más de restas. Tenemos el siguiente número, 13435 menos 8947. Colocamos el número y debajo el siguiente. No olvidemos que deben ir en orden, deben coincidir cada una de estas columnas. Vamos a ver, efectuar entonces la resta. Pero miren la diferencia que ocurre acá. Miren que este minuendo, a diferencia del caso anterior, este es menor que el sustraendo. Cuando ocurre eso, a este número se le a agregar el número 1. Quiere decir que ya no va a valer 5, sino 15. Entonces, ¿Cuánto hay del 7 al 15? Del 7 al 15, las, faltarían solamente 8. Como es 15, quiere decir que este le prestó 1. Entonces ya no vale 3, sino 2. Pero volvemos al mismo caso. 2 es menor que 4. Como es menor, no va a valer 2, sino 12. ¿Cuánto es del 4 al 12? Solamente hay 8. Ahora, como este es 12, quiere decir que este le prestó también 1. Ahora que no va a valer 4, sino 3. Y volvemos al mismo caso, 3 es menor que 9, o sea que no vale 3, sino 13. Entonces, ¿Cuánto hay del 9 al 13? Del 9 al 13 solamente hay 4. Por último, como este es 13, quiere decir que le prestó también que 1. O sea que este 3 ya no vale 3, sino 2. Y 2 es menor que 8, quiere decir que vamos del 8 al 12 del 8 al 12 hay solamente 4. Entonces, 8 más 4 nos da 12. Quiere decir que este también le prestó. Y como le prestó, pues al prestarle esto no se va a valer 1, sino 1 menos 1 nos va a valer 0. Entonces 0 y 0 quiere decir que esto vale 0. O sea que el resultado sería 4488. Esta es la diferencia